Bueno, como veis ya vamos al checkpoint, a incordiar un poco a, a los soldados del checkpoint para recordarles que esta tierra es palestina, que, que son un ejército de ocupación y por lo tanto se tienen que ir de esta, de esta tierra. ¿Eh? Está la gente ya un poquito, un poquito caldeada y donde está el point el... el... y nosotros aquí vamos con las sí, sí, sí. La primeras filas Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí están ya. Ya han tirado, ya han disparado el primero. Ya me veis, nos hemos tenido que retirar porque son gases lacrimógenos bastante fuertes. Tengo los ojos que, que apenas puedo abrirlos y la falta de respiración también es eh, bastante. Ah, Ahí están. Oh, te pican. Más cerca estamos, más seguros. Sí, porque creo que estamos más seguros porque se viene para aquí todo el gas.